Cualipac León presenta una producción de Radio Cristo Rey. Los saludamos desde esta bonita ciudad de San Felipe Apóstol. Vamos a presentarles la parroquia de San Felipe Apóstol, una parroquia muy bonita una parroquia muy antigua una parroquia llena de fe y de amor a Dios, a Jesús, a la Virgen María a San Felipe Apóstol al Señor de la Conquista yo soy el Señor Cura Miguel Darío Nacho Rodríguez yo tengo aquí en la parroquia tres años y ocho meses y estoy muy contento aquí en esta parroquia la coordinadora del consejo, la señora Berta, nos va a platicar un poco sobre la vida del apóstol San Felipe. San Felipe apóstol fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Él era de una región de Galilea, se llamaba Bethsaida. Él igual que Pedro y Andrés, él era pescador. Fue también discípulo de Juan el Bautista. Después fue llamado por Jesús para que lo siguiera y fuera del grupo de sus apóstoles. Después de la muerte de, de Jesús y la venida del Espíritu Santo, Él se dedicó a predicar algunas regiones de Siria, Grecia. Después Él murió eh, de mártir porque Él fue crucificado y apedreado. Él es venerado en todo el mundo el día 3 de mayo. En México lo, lo veneramos del 4 de mayo porque el día 3 Festejamos pues el día de la Santa Cruz. Bien, la fecha de erección de la parroquia y el nombre del primer párroco la va a decir el Padre Oscar. La fecha de erección de la parroquia como tal no la hemos encontrado en algún documento. Eh, de lo que se ha investigado, de lo que se ha leído, podemos decir que una fecha aproximada es entre el año de 1551 y 1562. Lo que sí sabemos es que el 4 de octubre de 1741 Se hizo la dedicación del templo De este templo que ahora conocemos Porque anterior a este había un templo más pequeño Es por eso que una fecha como tal de erección de la parroquia Pues no la hemos encontrado en algún documento Por ahí esos documentos pues se fueron extraviando También eh, como primer párroco eh, estaban los padres agustinos al frente aquí de esta comunidad El padre Juan Sánchez de Alanís Era el primer párroco agustino Después pasa hacia los franciscanos Y de los franciscanos también el que muchos consideran como el primer párroco Es Francisco Doncel Que es el que por encargo del de obispo de Michoacán Aquel entonces que pertenecía aquí San Felipe Pues va a traer la imagen del Señor de la Conquista Que se venera aquí también en este templo parroquial Es lo que podríamos decir de la erección y del primer párroco Enseguida eh, les voy a hablar un poquito De la Escuela de Formación de Agentes Hace unos años cuando estuve en la parroquia de San José de Trejo ...platiqué con el señor cura Roberto Licea... ...que ya estaba en el curato de Santiago Apóstol, en Silao... ...y le pregunté que, cómo había iniciado la escuela de formación... ...aquí en San Felipe... ...puesto que yo también quería iniciar una escuela de formación... ...en San José de Trejo... ...y ya me estuvo platicando que él... ...cuando llegó a San Felipe... vio la necesidad de ofrecer a las personas una formación especial al ver que muchos de los hombres se iban a Estados Unidos al ver que había pocas oportunidades para trabajar quiso ofrecer un espacio de estudio de formación seria a las personas y comenzó la escuela de formación, en el 2001 comenzó la escuela de formación aquí en San Felipe, con un pequeño grupo de 36 laicos comprometidos. La escuela de formación está organizada de la siguiente manera, un primer año que se llama Kinder, ahí se les empieza a hablar de lo elemental de nuestra religión cristiana después cuatro niveles de formación cuatro años los cinco niveles están organizados de la siguiente manera en todos los años una primera parte es sobre el área espiritual una segunda parte es el área humana una tercera parte es el área pastoral y una cuarta parte es el área doctrinal. Cada parte tiene sus temas. A la fecha han salido 11 generaciones de la escuela de formación. Han salido más de mil laicos. Muchos de ellos están integrados aquí en los grupos y movimientos parroquiales. Otros están en sus comunidades apoyando en los diversos trabajos que hay Este año Se inició O más bien este año Va a salir la primera generación De El nivel secundario Y así seguir ofreciendo A nuestros laicos Un espacio de formación Un espacio donde conozcan más La doctrina cristiana Conozcan más a Jesucristo